Cuando me pasa eso que quiero y no podía mover, pero estaba paralizada. ¿eh? Yo estaba paralizada, no podía, abrir, no podía abrir la puerta. Yo me claro. quería no, tirar. O sea, Carl, tir y él, tirar es solo. sol, no podía tirarte con esa velocidad. Sí, no me importaba nada, pero no. esto iba a terminar muy mal. Entonces yo me quería tirar. Cuestión que... Eh, él no te escuchaba, no decía nada. Nada, yo no podía hablar. No podía hablar. Y antes de la curva, una cosa de locos, me mira y te juro que no era él. Esa cara no era él. No era él y... Cuando él me mira que yo hago así, que yo no podía hablar porque estaba paralizada, no sé si alguna vez tuvieron mucho frío y se par sí. te paralizas del frío. Sí, te esquiar, la mandíbula ¿no? me hacía así, una cosa de locos, ¿no? una cosa surreal, tremendo fue lo que yo viví. Y cuando él me mira así y yo ¡Ah! porque ahí veo lo que iba a pasar y ahí empieza. ¿Viste la curva? Todo, claro. Veo el final, o sea que no dobló y, y... de golpe. Mano al volante. Empieza a tumbarse el auto. ¿y? Impresionante. Y lo que dicen los testigos que después que vuela en un momento que pensaban que era un platillo volador que había bajado, unos pescadores que venían a unos kilómetros, que estaban re intrigados: ¿qué había bajado? Que había, que había pasado con algo claro, porque que volaba? La, la fuerza centrífuga por Impresionante. ahí. Impresionante. El tiene? impacto. ¿Cuánto 2019, tiempo quedan en el auto? No, yo cuando termina el último tumbo, que no lo podía crear, me empiezo a pellizcar porque yo pensé que ya estaba en otro plano me pellizco, me duele, porque las heridas no te duelen en ese momento. Entonces claro, me empiezo claro. a pellizcar. La inercia no te duele nada. Por. Y me doy cuenta porque con las giras, a nosotros medio que nos, nos entrenaban para los accidentes en las giras y nos decían, chicos, cierren los ojos, si llegamos a chocar o algo, cierren los ojos, palpen dónde está el cinturón de seguridad y van a sentir y se van a dar cuenta con los ojos cerrados dónde está el techo, dónde está, de qué manera están puestos. Entonces cierro los ojos, y empiezo así, digo, uy, estoy de cabeza. Mm. Con el techo acá, ¿eh? Bueno, yo no sé cómo. Y cuando me abro los ojos, le digo, para decirle, bajemos, uh -huh. ahí veo todo lo que veo a nada, a medio así, a esto, a lo, que, a lo que es un auto convertible de dos personas, ¿viste? Que es compacto. O sea, ves que tu pareja había fallecido y ¿qué más ves alrededor? No, no. y. ¿Dónde problema. termina el auto? El auto termina oscuridad? contra el alambrado del campo. Contra el alambrado de una manera tremenda, pero la, se frena, él murió instantáneamente? Por, sí. bueno. Ah, porque... Decías, y vos lo agarraste en. Sí, estaba. Tenía cinturón. Estaba organizando todo, todo, todo, todo. todo, todo. Ay, lo que pasa todo? es que el techo abre ahí, corta, claro. y cortó y terriblemente. Bueno, cuestión que no saben cómo salí, yo tampoco sé. Mm. Y, y bueno, nada, en un momento veo que, que viene un micro, el micro para porque como había quedado con todas las luces encendidas y estos autos tienen luces impresionantes. Y yo viste que estaba así como en shock y no shock. Entendiendo lo que pasaba, pero a la vez la situación... No la querías entender. De, de, claro, y saca de tu sano juicio. Entonces, el micro para, un micro de línea, lleno de gente, prende las luces, el, el chofer se para, hace así con la cabeza, hace así, viene una persona y le dice algo, seguramente vayamos que a los 13 kilómetros está el peaje, porque acá qué vamos a hacer, y arranca. Yo me quedo así sola, ¿viste? Y digo, uy, ¿qué pasa? Bueno, cuestión que arrancó... Eh, y a los 40 minutos llegó la ambulancia Y vienen con todo un equipo de iluminación Que lo hacen de día al lugar Y no me reconocían por la sangre